Hola amigos de Ultratech eh, hoy día les traemos un nuevo video así que para empezar este maravilloso video vamos a continuar con el pequeño intro como les comenté hoy día les traemos nuevamente un producto eh, después de varios meses eh, es un cargador solar como pueden ver aquí tiene el panel solar entonces pues es muy muy bonito el empaque como lo pueden ver es de Solar Skin para el iPhone 6 o 6DS entonces vamos a proceder a abrirlo y vamos a cambiar de cámara en 3, 2, 1. Bueno, aquí tenemos lo que es el cargador, como les comentaba, y vamos a procederlo a quitar las pegatinas para abrirlo por acá. Para ver qué contiene dentro del paquete Muy fuertes estas pegadas Acá cuenta con otros pequeños adhesivos más y Para hacerlo más rápido Muy bien Vamos a ver pues que ahí esto se procede a abrir y esto es lo que carga la caja lo que carga la caja el botón de encendido entonces aquí está el indicador de las baterías de cómo está cargando el que está prendido vamos a sacarlo pues viene así como lo pueden ver eh, aquí se conecta el celular Ahí vamos a poner. muy bien entonces aquí será el cargador de el celular para cargar el celular para cargar la batería me imagino que tiene una batería eh, para los audífonos entonces vamos a ver medio durito está esto entonces Ahí ya solo hizo un estuche, como bien es transparente, es transparente, aquí tiene los contactos para la batería, entonces con esto ponemos aquí y pues vamos a ver, cómo es esto, como que después, Ahí está cargando. Podemos ver que aquí tiene el manual de carga. Manual de carga. Del dispositivo Solar King. Vamos a ver. Aquí tiene un pequeño accesorio. Que es para los audífonos. Wow, sí que está bien largo. Miren, solo esto. Demasiado largo, ¿no? Muy duro, muy compacto el estuche Muy bueno Y eh, Vamos a ver cómo le queda al celular Le queda así al celular, entonces a ver, vamos a ponerle esto, a ver cómo es. Ahí está cargando. Como pueden ver, está cargando. Aquí está que lleva cargado. Está cargando. Entonces, vamos a hacerle unas pruebas de cómo se ve en el sol a ver si de verdad carga o no carga, entonces, vamos a continuar este video con una tercera cámara. Como podemos ver, cuando le ponemos en el sol, se empieza a cargar. Ahí están tapando los foquitos verdes, entonces, vamos a ver cómo se ven. Y cómo carga cada dispositivo. Puesto. Para ponerlo, tenemos que cerrarse. Sacamos de, de la y ponemos de la base del cargador aquí. entonces de ahí está cargando, pasamos un rato y ahí saldrá que ya está grabando digo ya está cargando entonces igualmente para apagarlo lo tenemos presionado un rato ahí y ahí solo procederá a cargarse el cargador y ya no se celular Bueno, para poder concluir este video, podemos concluir que este cargador funciona perfectamente. En las instrucciones nos dicen que para que el celular se carga tiene que estar casi 90 grados inclinados para que el sol choque directamente a la parte del panel solar y produzca la carga, a la carga. Entonces, aquí podemos observar de que va a tener entre 10 miliamperios pero si yo hago esto podemos ver que sube a 2 entonces de ahí está cargando un poco más la batería interna es de 1500 miliamperios para en caso de que en la noche no tenga pues se va a cargar sin el sol. entonces este es el estuche para el iphone 6 y 6ds de pues, solar skin Telcom. Entonces una vez más concluimos con este video con uno de los espectaculares que me, a mí me parecen cargadores solares Dale like y suscríbete para más de estos videos. Hasta la próxima.